Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo el lance de dos animales cinco estrellas, un ciervo rojo y un muflón cazados en la reserva de Transilvania. Y sin más preámbulo, ¡comenzamos! Estoy persiguiendo a un ciervo de 5 estrellas, que le había disparado previamente, pero había fallado el disparo, solamente he hecho sangre roja. Estamos aquí en Discord, he seguido los animales y los tenemos ahí, tenemos ahí el rebaño. Vamos a ver si localizamos, mira ahí tenemos a nuestro 5. Vamos a ver si se nos acerca, que hemos utilizado el reclamo. Cogemos el rifle, calibramos más o menos la distancia, a ver si lo vemos venir por aquí. Por ahí tiene que aparecer, detrás de de esas de esas hojas que vemos ahí del, del árbol. Ahí vemos las cuernas, que va, va apareciendo, nos contesta. Vamos a utilizar otra vez el reclamo, a ver si se acerca un poquito más. Y en cuanto lo tengamos a tiro, vamos a ver si lo podemos abatir y nos hacemos con ese 5 estrellas. Vemos ahí las cuernas, como viene entre el follaje, ya lo tenemos a tiro, apuntamos y disparamos. Le hemos impactado al animal, vamos a marcar a la zona, el animal sale corriendo, pero por el salto y por el brillo que, que tenemos allí, es sangre, sangre rosa, ponemos la marquita y vamos a, a recogerlo. La verdad es que antes me ha dado una rabia puesto que, que le pega a doscientos y pico metros Yo creía que lo había impactado en el pulmón Ahora lo veremos cuando lo recoja, pero salió corriendo Y es una lástima no poderos mostrar el, el lance Puesto que como estaba compartiendo la, la pantalla en Discord A la hora de grabar me ha dado un fallo y, y no se ha grabado Pero bueno, tenemos aquí, ahora sí tenemos el lance grabado y vamos a ver qué tal se nos da este animal que de luego tiene una cuerna una cuerna preciosa una cuerna muy amplia ya estamos llegando 50 metros vamos a ver el, la sangre que nos da por lo que he visto desde allí era una sangre rosa y no roja roja clara como antes vamos a tener una, una sangre rosa y abundante vamos a ver ...sí mira ahí tenemos sangre rosa Vamos a seguir las huellas. No hemos visto el impacto, pero ya hemos visto el, el sangrado este. Así que vamos a, a ver dónde está la siguiente. Mira, si sí, ya va por aquí. Ya la hemos localizado. Hay veces que nos cuesta localizar la sangre, pero una vez que ya cogemos el, el rastro, no tenemos más que seguirlo. Ahí vemos que va por ahí adelante. Entre la piedra y el árbol, vamos a continuar siguiendo nuestro nuestro rastro de sangre no nos importa ahora hacer ruido puesto que vamos a, a recoger a un, a un animal el resto saldrá huyendo pero bueno, se quedará a unos 200 metros no, no se queda muy largo luego es fácil volver a seguirlo y más si utilizamos la cámara como opción para poder localizar los animales este animal ha subido un poquito por arriba ...vamos a seguir... ...vemos aquí las huellas... ...que también hay de osos... ...ahí escuchamos... ...los, los ciervos que se habían unido ...se habían oído... ...y ahora... ...al, al escucharnos... ...pues... Eh, ...emprende la, la desbandada... ...ahora con la nueva versión esta... ...ya no sabemos qué animal huye... ...pero bueno, yo intuyo que son los ciervos... ...que estaba la manada de ciervos... ...que hemos disparado... ...se habrán ido a unos 200 metros... ...y ahora solamente vemos... ...las burbujas de que huye un animal... ...desde luego es más, más realista no nos da tanta ventaja como antes que nos decía que animal oía pero en fin vamos a ver si localizo la siguiente sangre a ver dónde está si sí, ahí la vemos así que vamos a vamos a seguirla que ya no tiene que estar muy muy lejos el, el animal a ver si estará por aquí sí ya lo vemos ahí así que vamos a acercarnos a, a recoger a nuestro ciervo por lo que veo tiene la, la cuerna metida en la tierra. No vamos a poder hacernos una foto con él. Pero bueno, da igual. Vamos a ver qué, qué puntuación nos arroja. ¿No veis? El primer disparo le hemos dado en el pulmón, pero no le hemos dado muy bien, puesto que ha tocado un poquito del de hueso. Vamos a ver el segundo disparo. De luego tiene una cuerna preciosa. Vamos a ver el segundo disparo. No es el segundo disparo, sí le hemos dado en el pulmón directamente la verdad que, ahora mira esta opción que han puesto nueva, podemos ver el animal, podemos incluso hasta, hasta desnudarlo, ver los órganos, desde luego qué cuerna más bonita, qué precisidad, qué palmas tiene arriba, y desde luego es una, una cosa buena que me gusta, ¿no ves? Ya la dejamos en el esqueleto, vemos solamente el esqueleto y vamos a ver la puntuación de, de nuestro animal. Aquí tenemos 5 estrellas, 99,32 de genética. Madre mía, que genética. Voy a intentar hacer una foto para utilizarla como, como portada del vídeo. Desde luego que es un animal muy bonito. ¿eh? Lo han conseguido. No son tan espectaculares como los que podemos encontrar en el calor de Guay, pero también son muy bonitos. Yo pienso que estos son más reales. Son los animales que nos podemos encontrar aquí en España. Nos ha penalizado por haberle disparado dos veces vemos aquí una genética de 495 a 5 puntitos nada más de ser un animal perfecto pero bueno vamos a, a disecarlo y os pondré el mapa para que veáis en la en la zona que ha sido cazado vaya que me equivoco venga vamos a poner el mapa a ver ponemos el mapa ahora veis he venido andando por, por toda esta zona a lo largo del cañón del arroyo este y seguimos con la caza tenemos ahí unos muflones y por la cuerna creo que es un 5 estrellas, efectivamente tenemos un 5 estrellas al ladito de, de la cabaña. Vamos a coger nuestro 3006, calibramos, esperamos que pase ese, apuntamos y disparamos. Le hemos muy buen impacto, el animal ha salido corriendo, pero hemos visto que ha sido un, una mancha de sangre amplia y rosa, ese animal está muerto así que vamos a a recogerlo, vaya por Dios no, no he puesto la marca espero que no me he puesto mucho en vemos como salen corriendo el resto de, de animales que habían en el rebaño, vemos ahí las burbujitas no nos indica como he dicho antes qué animal es, pero bueno ya sabemos que son los los buflones y ahora vamos a acercarnos más o menos a la zona de impacto, puesto que al no poner la señal me va a costar un poquito encontrarlo, pero bueno, más o menos, calculo yo que era por aquí. Vamos a ver si con la foto vemos la sangre. No veo aquí la sangre por este lado. No, estaba, estaba más cerca, era una, mucho más cerca de, de la cabaña que donde he mirado. Era unos 100 metros. No lo veo. Pues voy a tener que mirar hacia hacia el puente ahora cuando llegue aquí en el alto, miraré hacia el puente puesto que, como la distancia era de unos 100 metros, no veo aquí sangre vamos a ver la zona de, de impacto damos un saltito yo creo que es más para atrás vamos a, a utilizar la cámara a ver si vemos sangre por aquí no ha sido vamos a mirar hacia el otro lado no, aquí no vemos nada es un fallo mío no haber puesto la, la marca pero bueno, no encontramos la sangre pues entonces vamos a tener que, que retroceder voy a mirar como he dicho al puente puesto que era unos 100 metros vamos a ver, da 130 metros pues es 30 metros más más hacia el puentecillo vamos a seguir buscando por aquí y a ver si vemos la sangre yo creo que aquí encontramos mira aquí ya tenemos Venga, una, una sangre rosa con burbujitas así que no hace falta más que seguir nuestra sangre y encontraremos a nuestro muflón 5 estrellas la verdad es que me faltaba el muflón era otra de las especies que, que me faltan aquí me falta el, el lobo que es complicado, el tejón el zorro y el oso pardo que no he visto todavía animales maduros que vayan creciendo lo bueno es que siempre van en pareja no como eh, podemos pasar en, en FPC, últimamente solamente encuentro encuentro libras. ya tenemos aquí nuestro bufón y vamos a ver qué, qué puntuación tiene a ver si nos acercamos aquí para hacer una foto vea se va corriendo el animal vas corriendo la de abajo vamos a ver si podemos hacerla junto a ver un poquito más para atrás vaya ahora, ahora me he perdido yo mismo vamos a ver si me encuentro y si no pues lo volvemos a intentar a ver si nos ha corrido otra vez el animal nos acercamos otra vez a ver ahora sí avanzamos un poquito y ahora nos giramos a ver si nos encontramos vamos a ver vamos a echarnos un poquito, mira ahí, ahí estamos vamos a acercarnos, madre mía qué cuerno tiene el animal sigue moviéndose venga, nos hacemos la foto y vamos a recuperar nuestro animal a ver así ya tenemos hecha la captura y ahora vamos a, a ver qué, qué animal hemos cazado. Lo tenemos. Un buen impacto en el pulmón. Madre mía, qué cuernos tiene. Vamos a girarlo un poquito. No, no se nos ve con la transparencia. A ver, no. Tenemos que girarlo mucho. No se nos ve bien. Así que vamos a, a ver la, la puntuación. Tiene una genética de 96,3 Y ahora sí vamos a intentar hacer una, una foto de este animal Le damos a la C Para verla, que nos dé la información Y presionamos el animal Madre mía, qué cuerno Es un animal precioso, desde luego, ¿eh? Es un animal muy bonito Yo creo que así Vamos a hacer una foto Y luego lo utilizaremos con, con la portada a ver ya tenemos la foto y vamos a ver la, la genética de la genética no de los puntos que nos da la genética que hemos visto pues tenemos 488 un animal no llegamos a los 490 pero bueno es un animal cinco estrellas mi primer muflón y ahora os voy a poner como siempre el mapa para que veáis dónde ha sido justamente aquí al ladito de la cabaña y seguimos por la caza si te ha gustado el vídeo dale like y suscríbete a mi canal